Hasta habla como periodista, Hasta habla como prividad de internet. Se va a pedir el video y le revertiré. Vamos a seguir preguntando eh, las solicitudes. La impresión de... ¿Cómo se dice? De los que le dan el video. O sea. Ay, estamos hoy. Bien, pensé, pero la o sea, yo le <risa> el para es muy guay na to omotta n desu kedo, performance mo sugoi. Todo lo que tenes, la, su no zentai tekina zō ga sugoi de kiagatte sugoi na tenía muy buenos eh, vestimentas, pero aparte, no solo eso, sino los, eh, las presentaciones eran muy divertidas y muy eh, muy creativas. Y bueno, eso es como en general se divirtió mucho. E, bueno, no en general, eh, se divierte mucho e, y está muy contenta. ¡Vamos! <ref> <g att bekommen> es, <tose> eh, pues eh, no solo no solo eran las herramientas eh, también eran los los adornos y los movimientos fueron eh, muy meticulosos y eh, <tose> Ah, ah, sin importar el sexo, la, la edad, el eh, eh, sexo, eh, eh, eh, a todos les gustaba eh, el cosplay, y... les generaba me les generaba así que... Eh, tenían afecto a la cultura de cosplay. Wow, eh, wow, Ya, eh, muchas gracias, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, ya, pero... no, ya, ya voy a dejar de grabar.